Hola amigos y hermanos, les saludo muy cariñosamente a todos nuevamente, soy yo Rocío, agradecida con todos ustedes por escuchar los audios y por el respaldo eh, que, que, pues que han colocado en, en, el, en el me gusta y en los comentarios. Hoy nuevamente saludando al más importante, al único importante en este espacio. Nuestro Señor Padre Santo y Espíritu de Dios, Señor Jesucristo Es un deleite tenerte aquí, en este espacio y en nuestro corazón Que es tu verdadero centro, el corazón del hombre Porque, dice el Señor, yo habito en templos de carne y hueso Porque los puedo hacer a mi agrado Los templos de ladrillo y cemento Agotan mi paciencia y entristecen mi espíritu, dice el Señor. Hoy, hijos, vengo a proveeros las armas, las herramientas, los recursos con los cuales me serviréis y, y me agradaréis. Preparaos porque es un día de, que no olvidaréis jamás. Pues hoy voy a romper los templos de cemento, de hierro, de bronce, de barro. En los cuales estáis presos Hoy voy a derramar mi espíritu en cada carne donde ha morado mi amor y mi palabra Solo os pido que busquéis un tiempo apartado del mundo O sea a solas para escucharme Y poderos ministrar mi vino bueno y mi pan verdadero mi agua pura quiero revestiros de mi autoridad y de mi poder para que podáis serme útil en las misiones que necesito que hagáis necesito que os dispongáis de todo vuestro corazón y voluntad para que escuchéis claramente mis indicaciones os hablo a vosotros los que estáis maduros y me habéis pedido que os use hijos Llegó, llegó el tiempo, os necesito, para que saquéis a muchos que están en prisiones, en grillos, en tormentos, necesito que les ayudéis, ya que ellos no han podido solos, necesito que abráis vuestra boca y yo la llenaré, he tenido que usar estos medios y a muchos que están dispersos por todas las naciones, como bocinas, para que alertéis en mi nombre a los que están dormidos Es urgente que vosotros os despertéis del sueño y os levantéis a servirme Hay muchos de vosotros que me estáis sirviendo en, en templos de cemento, de hierro y de barro Obligados, pues no os permiten desarrollar vuestros dones Regalos que os tengo guardados para vosotros Salid de ahí, de esos encierros que os privan de mi amor. Escuchadme, el tiempo es corto. Siempre os advierto, acordaos que, que os di mi espíritu de valor, de poder para servirme. Pero algunos estáis muy dispersos, sin saber mi propósito. Por eso uso a vuestros hermanos, para que os hablen en mi nombre. Y sabréis que sois de los mismos porque os daré mi amor los unos por los otros Y esto os será señal que tendréis el mismo lenguaje espiritual y os entenderéis A mí no me importa qué clase tengáis No me importan vuestras razas, colores, credos, vuestras lenguas ni, na ni naciones Ni vuestros abolengos, títulos o, o estudios os quiero reunir como mis hijos, mis llamados, mi rebaño, mi real sacerdocio, mi nación santa, y así como mi enemigo se ha unido con todos sus aliados, yo os reúno en el poder de mi nombre y de mi espíritu para que lo recibáis, porque os es necesario para vencer. Por favor, escuchad mi santo espíritu. En vuestro interior, dice el Señor, así como el enemigo está inventando miles de trampas y pecados diversos para tentaros y que os perdáis, yo también tengo miles de recursos espirituales, dones, operaciones, conocimiento, sabiduría de lo alto, de ciencia de lo alto, discernimiento para daros, Solo que me busquéis de todo vuestro corazón, en clamor, ayuno y oración. Para, que re, para revestiros, no quiero que estéis desnudos, sin mi armadura, para que os defendáis, porque ciertamente el enemigo no descansa de atacaros y poneros zancadilla, necesito armar mis soldados y darles mis instrucciones, mi espíritu os anhela celosamente, dice el Señor. Bueno, Ahora el Señor me dice que oremos unánimes juntos para entrar en, en su santo eh, lugar, que es un lugar espiritual. Bueno, amado Dios, Padre Celestial, amado Espíritu de Dios, venimos delante de tu presencia como tu pueblo, como tu nación santa, tu real sacerdocio, a decirte aquí estamos para obedecerte para que deposites tu Santo Espíritu sobre nosotros, para que nos revistas de poder y autoridad, reconociendo que somos pecadores, no somos perfectos, necesitamos cada día ir a tu presencia, para que nos digas nuestras faltas y nos ayudes a arrepentirnos, pues en, en nuestras fuerzas y apart, apartados de ti no podemos hacer nada. Juan 15 Leamos ese capítulo en la Biblia. Tú, Señor Jesucristo, eres la vid verdadera. Eres el vino bueno, eres el árbol bueno, eres el verdadero pan del cielo, eres la estrella resplandeciente de la mañana, eres la raíz y linaje de David. Señor Jesucristo, tu Santo Espíritu es el Espíritu de la verdad, quien reposa sobre ti. Es el Espíritu de Dios, lleno de sabiduría, lleno de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor. No nos hemos acercado a un trono de mármol, de madera, de bronce, de marfil, de hierro o de arena, sino al trono de tu gracia al trono de los cielos, al trono espiritual. Venimos a ti, que tienes en tu mano el poder de reinar por los siglos de los siglos, al que derribó en la cruz del Calvario al adversario, al que nos acusaba de día y de noche. Clavaste en la cruz todos nuestros pecados, venciste el pecado y la muerte, y resucitaste al tercer día. Recuperaste lo que se había perdido con tu sangre, derramada en la cruz por medio de tu cuerpo molido por nuestros delitos. Venciste la muerte, venciste todas las enemistades y en, y en tu cuerpo, en Cristo Jesús, nos reuniste. Nos reconciliaste, pues todos aquellos que tú atraes a ti no los echas fuera, sino los limpias más para que llevemos mucho fruto. Eres el árbol de vida que está sembrado junto a corrientes de aguas vivas, que su hoja no cae y, y su fruto permanece para siempre. A ti en la cual está fundamentada tu palabra la roca, la piedra angular, la piedra de gran estima, el único que puede juzgar, juzgarnos y el único que puede salvarnos. Venimos a decirte, perdónanos por nuestra dureza de corazón, a decirte reconocemos que hemos colocado en nuestro corazón ídolos, de piedra, de bronce, de hierros, de mármol, de madera y fortalezas grandes, muros que, que, que no han permitido escuchar tu voz, hoy te rogamos Señor, rompe nuestros ídolos de pedernal, Confesamos que no te hemos escuchado ni obedecido. Nuestros ídolos están tapa, eh, nuestros oídos están tapados, nuestros ojos ciegos y nuestros caminos inciertos. Tememos al mañana, pues nos has llamado y no nos hemos dado por entendidos. Tú dices que admiras la sinceridad y la franqueza. Pues señor, si ha venido dureza a nosotros, ciertamente es porque te hemos volteado la espalda y nos hemos extraviado, devuélvenos al camino, retórnanos a la senda que dejamos, pues tú dices que no rechazas a aquellos que, que reconocen sus debilidades y carencias, Señor hoy necesitamos tu liberación, cansancio, rutina y hastío hay en nuestro corazón, vuélvenos el gozo de tu salvación y se recrearán los huesos que has abatido, Venimos ante ti cansados y sedientos. Nuestra armadura está con agujeros y gastada. Ayúdanos a recuperar las fuerzas, a recuperarnos de tanto asedio del enemigo. No queremos hacer tu obra en nuestras fuerzas. Te necesitamos. Equípanos como tu ejército, reúnenos para adiestrarnos y recibir tu dirección. Amén. y dice el Señor, así es, pueblo mío, hijos míos, me habéis clamado durante muchos años para escuchar mi voz, vuestros gemidos y vuestros clamores han llegado a mis oídos, y los tengo en lista, que me habéis servido, y muchos habéis sido afrentados y despreciados por manifestar mis dones, habéis sido rechazados y y tildados de endemoniados, por defender mi nombre. Como en tiempo de mi hijo, han dudado de vuestros llamados ministerios y dones, algunos habéis estado sin sirviéndome en templos donde no permiten que mi espíritu se manifieste, ni siquiera lo conocen y vosotros habéis tenido que acomodaros a sus enseñanzas, privados de mi verdad. Y muchas veces he ido a vosotros para que seáis mis bocinas y transmitáis mi palabra, pero habéis sentido mucho temor de enojar a vuestros pastores o dirigentes. Habéis dudado en vuestro corazón y mente de mi voz. No me habéis servido por miedo, porque mi amor no se ha podido manifestar en vuestras vidas pues mi verdadero amor echa fuera el temor. Y hay otros que habéis sido muy juiciosos con la iglesia, donde vais, vais, donde vais, aprendiendo al pie de la letra todos los métodos, cursos y formas de saber interpretar mis escrituras, y os habéis convertido en maestros de otros, y en vuestro interior habéis pensado que todo está bien. Pero cuando transmitís estos conocimientos, sentís cansancio, tedio de estos métodos. Y pensáis, a esto le falta algo. Y hasta lo habéis comentado con otros, que solo es conocimiento. Y muy dentro yo os digo, que falta mi espíritu. Pero por temor o por comodidad, silenciáis mi voz. Otros habéis sentido... Que, que falta más palabra, que la palabra que os transmiten es muy incompleta y salís como pan con levadura. Y al otro día os sentís mal, porque no está mi espíritu, ni mi palabra morando en vuestros líderes. Simplemente son enseñanza enseñanzas de libros de cuentos de fábulas de cosas que no tienen que ver con mi espíritu ni mi hijo por eso os digo no puedo moverme en templos de cemento porque en vuestros corazones habéis aceptado argumentos fortalezas que contradicen mi conocimiento verdadero y esto ha hecho una muralla que impide que me conozcáis Estoy trabajando como un maestro de albañilería en vosotros, derribando con martillo todo lo que han construido aquellos que no tienen mi espíritu. Pero no os desecho, porque para mí todos sois muy valiosos, y yo derribaré y desenmascararé todos esos ídolos que entorpecen el crecimiento espiritual de mis llamados. Bueno, eh, como el Señor dijo en el anterior audio, que Él hace como Él quiere. Se habrán dado cuenta que esta vez hizo diferente. Ahora vamos a disponernos para la oración de liberación. Bueno, si Él nos lo permite. <ríe> Por favor. Repitamos unánimes juntos. Renunciamos a todo concepto preconcebido de manual de liberaciones que hayamos aprendido. Porque el Señor me dice que Él siempre hace cosa nueva y no se repite, pues Él es conocimiento verdadero, puro y perfecto. Él lo crea constantemente todo a su alrededor. El Señor es el creador de todas las cosas, los cielos y los mares, y le ha placido en este espacio dar a conocer su verdad. Y dice el Señor, hijos míos, con el poder de mi verdad, mi santo espíritu, y con todos los recursos espirituales que os he dado, que están sin estrenar, y los, y los ángeles que me sirven en mi trono, y en todo cuanto podéis ver, os digo, creed en mí, que todo lo que os he dicho es verdad, y mi espíritu. Hoy he sido conmovido por vuestras oraciones, y he tenido compasión de mis ovejas. que están dispersas por todo monte y sin pastor. He visto mis ovejas quebradas, heridas, espantadas, hambrientas, porque, las, por, porque los que las apacientan las han esquilado, las han degollado y sacrificado y vendido por dinero. Y, y no se duelen de ellas, sino han despojado a mis ovejas de su alimento y su abrigo, que soy yo, el verdadero pastor. No han querido servirme, sino se han conformado con sus salarios que cobran y demandan de mis ovejas. Sin saber que yo ya pagué por ellas el precio, y fue un precio bastante alto, pero siguen engañando a mis ovejas, sin tener compasión de las necesidades de mis ovejas. Se han convertido en lobos rapaces, que coméis a mis ovejas y les quitáis su lana y su carne, para las ovejas gordas, para las cabras y los, y los cabros, que se juntan con los lobos y las bestias en compañía de ladrones perversos. Han comercializado mi palabra y trafican con las almas entregándolas sin ningún aprecio al mejor postor. Engañando mis ovejas que siguen sus pisadas, muchas ya muertas, otras agonizando, otras heridas y enredadas en trampas que sus mismos cuidadores les colocan. ¡Ay, cómo quisiera que mis ovejas sordas y ciegas reciban mis auxilios mi, mi auxilio pronto! Mis ovejas están perdidas y nadie quiere ir a buscarlas. Mis ovejas están al borde del precipicio y el león las está merodeando para devorarlas. Ay, por favor, alguien que me ayude para que vaya a mis ovejas y les diga que vuelvan a mí. Mis ovejas han desconocido mi voz y han huido de mi mano porque no me reconocen. Mis ovejas han estado desfallecidas por los caminos en terreno del enemigo en la noche y la rodean los zorros y los carneros, agazapados en la oscuridad para caerles. Y dice el Señor, yo he dado mi grito para alertarlas, pero están sordas y aún otras quieren levantarse, pero no tienen fuerzas. He visto llorar a mis ovejas y gemir de dolor de sus heridas. Y he querido curarlas. Pero no me han podido ver. La ceguera y las sombras de las tinieblas. Perdón, dice, pero he querido, perdón, pero, discúlpele, dice, pero no tienen fuerzas, he visto llorar a mis ovejas y gemir de dolor de sus heridas, y he querido curarlas, pero no, no me han podido ver, por la ceguera y las sombras de las tinieblas. ¿Hasta cuándo rescataré de una vez por todas a mis ovejas? Pronto vendré y las llevaré conmigo y seré su cuidador y nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Dice el Señor. Tengo unas ovejas de otro redil que ya he curado y restaurado. Las llevaré con ellas para que se reúnan y sean un pueblo fuerte, y nunca más vuelvan a sentirse solas, porque yo soy su verdadero pastor. Y dice el Señor, Oh a vosotros, que os he puesto delante del redil de mis ovejas, sí, a vosotros os hablo, mayorales del, del rebaño, Líderes de la manada, ¿desde cuándo empezasteis a enseñorearte de mi rebaño? ¿Habéis olvidado vuestros principios? ¿O nunca me aceptasteis como vuestro pastor? ¿Y ahora, mi pan, mi vino y mi agua? ¿No les queréis dar a mi manada, a mi rebaño? Solo la queréis para vosotros? Pues os digo... Si habéis olvidado de, de dónde os saqué y os has endurecido, porque vuestras hermanas ovejas están gordas, sí, sí, están bien, y no les falta nada. En cambio las mías les falta todo, y os encargué mis ovejas que las cuidarais mientras yo regresara, y no las habéis cuidado, y decís, y decís sarcásticamente, que mis ovejas que desfallecen de hambre y de sed de mi espíritu están mal porque no me tienen a mí. En cambio vosotras estáis bien alimentadas y obesas porque me tienen a mí. Pues yo os digo: mis ovejas me tienen a mí y, y a mi Santo Espíritu, y vosotras que presumís de que estoy con vosotras, sabréis que que ya no os considero ovejas mías, sino carneros que miráis con malos ojos a mis ovejas y queréis hacer con ella lo que os place. Pues sabed y entended que yo mismo saco mis ovejas de vuestros templos de cemento y de marfil de bronce, a donde las tenéis encerradas y no las dejáis que me hablen, pero ya estoy harto de escuchar sus quejas y lamentos, y hoy determino sacarlas de esos lugares y quedarán vuestros templos vacíos, solo llenos de cabras, carneros y lobos, porque mis ovejas serán despertadas por mi grito, por mi silbido, y me reconocerán, y no oirán de, mi, de mí, ovejas de mi prado, ¡salid de ahí! Salid de ahí, ovejas de mi prado, para que os pueda cuidar. Salid, salid de ahí, para reuniros con vuestras hermanas que sí os quieren y os necesitan para formar mi cuerpo. Dejad todos esos machos cabríos que se apacienten a ellos mismos, porque he decidido que mis ovejas no les servirán más de alimento a sus vientres que no se sacien con nada. Porque hoy arranco mis ovejas de su mano, dice el buen pastor, el Señor Jesús. Amén. Bueno, y ahora eh, vamos a continuar con la reprensión de la liberación que el Señor tiene preparada. Eh, por favor, no se vayan aún, sigue la liberación que es el mensaje que el Señor Dios Todopoderoso les tiene preparados para este día. Bueno, y ahora nos disponemos entonces a hacer la oración de liberación. Y vamos a orar todos unánimes juntos. Amado Dios, Padre Santo, Padre Celestial, Señor Jesucristo, Amado Espíritu de Dios, Hoy Señor, estamos reunidos como un solo cuerpo en Cristo Jesús, Para reconocer Señor, que Tú eres el Dios Todopoderoso, el Dios verdadero, el Dios que hizo los cielos y la tierra, y los mares Lo que está debajo de la tierra Lo que está sobre la tierra Y lo que está por encima de la tierra Tú eres el dueño De todo cuanto podemos ver Y también lo que no podemos ver A ti Señor Es a quien nos dirigimos A tu trono celestial A ti Señor Jesucristo Reconociendo que tú Venciste en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día, para darnos a nosotros la autoridad, para reconocer en nosotros, Señor, que somos tus hijos, porque creemos en tu sacrificio y aceptamos tu resurrección. Por eso tenemos nuevamente vida en nuestro espíritu. Y ahora, Señor, nos disponemos como un solo cuerpo, para... para poder hacer la obra que tú nos has mandado hacer Señor reconocemos Señor que tú venciste a Satanás en la cruz que tú exhibiste públicamente todos los principados todas las potestades todas las huestes todos los gobernantes todos los reinos Que, que gobernaban antes de tu venir a esta tierra sobre el mundo y también reconocemos que él es el príncipe de este mundo que todo este mundo está bajo tu, su poder y su gobierno pero también reconocemos Señor que nosotros que hemos sido eh, redimidos por tu sangre preciosa tenemos autoridad sobre él porque tú ya lo venciste en la cruz del calvario por tanto sabemos que él está derrotado pero tampoco podemos desconocer sus acechanzas sus maquinaciones y sabemos que todo el mundo todos hemos sido engañados por él como ocurrió en el paraíso en el edén y siempre nos ha tendido trampas y muchas veces hemos caído en sus trampas por esta razón hoy estamos reunidos como un solo cuerpo sabiendo Señor que tenemos que ejercer la autoridad que tú nos has dado porque tú nos hiciste hijo, hijos nos diste la identidad como hijos y como hijos estamos sentados junto contigo en los lugares celestiales sentados contigo, contigo para deshacer para anular para romper toda la Toda patraña que Él nos haya enviado, todo espíritu de interrupción, de burla, de saboteo, que en este momento se están queriendo manifestar para interrumpir lo que se va a hacer en este momento, Señor Jesucristo queda atado, encadenado y ligado, y ensordecido y, y, y mudo. No puede hablar en este momento. Padre, todo espíritu que en este momento quiera levantarse para impedir que se haga esta reprensión, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, queda totalmente inoperante, Señor Jesucristo. Él, él ha querido seguir engañando a tu pueblo y hacerle creer que Él ya está derrotado y que por tanto no puede ya afectar a los, a los que somos tus hijos. Pero eso es mentira, Señor, porque Él a quien más va a atacar es a tus hijos, a tu verdadera iglesia. Por eso, Señor, hoy derribamos toda fortaleza, toda mentira, todo engaño, toda burla en este momento que se está manifestando, en, en, en este momento para impedir que se haga esta liberación, hoy, Señor Jesucristo, queda inoperante. Queda inoperante en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y ahora, pues, nos disponemos, Señor, a colocarnos toda la armadura de Dios. Padre, porque es otra de sus mentiras, que dice que no es necesario colocarnos la armadura. Pero Señor, sabemos muy bien que todo soldado no puede ir desnudo a, a enfrentarse eh, con, sus, con sus engaños, con, su, con sus embustes. Así que hoy, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, la armadura de Dios que tú nos has dado, Señor, para que estemos ceñidos nuestros lomos con la verdad. Nos ceñimos nuestros lomos con la verdad, Señor. Nos vestimos con la coraza de tu justicia. Nos calzamos los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Tomamos el escudo de la fe con el que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomamos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Señor, revestidos ya completamente de toda la armadura, Señor Jesucristo, nos disponemos, Señor, a levantarnos firmes en nuestros pies, para, para deshacer toda obra de maldad que Él ha hecho en nuestras vidas, Señor. Reconocemos, Señor, que todos hemos caído en sus trampas, en sus errores, en sus maquinaciones. Hemos aceptado el espíritu de error y hemos rechazado el espíritu de, de tu verdad, Señor. Hemos resistido a tu Santo Espíritu, que es el único que puede gobernarnos, dirigirnos y a, a tu verdad y a tu camino, Señor. Por eso hoy, Padre Celestial, colocamos delante de tu presencia nuestros errores, nuestras fortalezas. Todo engaño que en este momento Satanás ha colocado en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu. En este momento, Señor. La llevamos a tu presencia, Señor. Reconocemos, Señor, que hemos estado adorando falsos dioses, adorando falsas doctrinas, siguiendo falsas doctrinas, creyendo fábulas, cuentos, razonamientos huecos, y nos hemos burlado de tu palabra. Por eso estamos sin fruto, Señor. Pero hoy reconocemos, Señor, que solo tú puedes venir a liberarnos. De toda esa mentira, Señor. Toda mentira que Satanás haya fabricado en nuestro cerebro, en nuestra mente. Todo dardo que él haya lanzado a nuestra mente para eh, robarnos la fe en ti, Señor. Para apartarnos de ti, para hacernos creer que estamos contigo en una iglesia, Señor. Pero que tú hace mucho tiempo que no puedes hablarnos, entonces, Señor, derriba eso, Padre Santo. Derríbalo Padre Celestial de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu Señor. Hoy llevamos a, a la cruz del Calvario todo espíritu inmundo que se haya puesto entre tú y nosotros, entre, entre, entre, entre tú Señor Espíritu Santo y nosotros, si nuestro corazón está endurecido, está lleno de fortalezas, está, está lleno de murallas, de muros, de paredes, llamado conocimiento, falsa ciencia, falsa sabiduría, falso conocimiento, lo llevamos cautivo Señor, a la obediencia, lo sometemos a lo que dice tu Palabra, a lo que dice tu palabra, tu palabra dice que hay una falsa ciencia, hay una falsa sabiduría, hay un falso conocimiento. Entonces Señor, hoy reconocemos que nosotros no nos la sabemos todas, sino que Señor, hemos sido engañados por muchas personas que dicen que son de, del Señor Jesús y no lo son Señor, que hablan y dicen que son y están en la fe, pero cuando hablan son dragones Señor, por eso hoy te pedimos Dios, libéranos Señor de todo espíritu de falsedad, de falsa ciencia, falsa sabiduría que ha entrado a nuestra mente y se ha entronado en nuestro corazón para despojarte a ti del lugar que te corresponde Señor. Hoy poderoso Salvador renunciamos a esa falsa ciencia, pedimos perdón y nos arrepentimos y, nos, y te pedimos Dios que quebrantes y deshagas esa fortaleza como una pared cuando es destruida y se, des, se deshace como polvo. Te pedimos que toda fortaleza que se haya levantado, eh, todo muro que se haya levantado en nuestro corazón sea deshecho ahora mismo por el poder de tu palabra y del nombre del Señor Jesucristo se deshace completamente, se derriba, se destruye, se desbarata como un castillo de naipes. Y Señor, te pedimos que de ahora en adelante, Tú tomes el control de nuestra mente. Queremos tener la mente Tuya, Señor Jesucristo. Hoy deshaz toda enseñanza, toda mentira, todo engaño, todo aquello que nos llevó, porque tú dices en tu palabra que toda palabrería mentirosa nos lleva a la impiedad. Que tu palabra sea sí o que tu palabra sea no. Que, nos, que no hagamos tanta palabrería ni tantos estudios de, de tu palabra, sino que creamos. Que creamos en ti, porque el creer en ti se llama fe, fe en Cristo Jesús. Y la fe, no, no tenemos que buscarle tanto tantos eh, argumentos, ni significados, ni palabrería que solamente nos, nos llevan a la impiedad y a perder nuestra fe en ti, Señor. No queremos ser loros, Padre Santo, de tu palabra. Queremos tener ese entendimiento, Padre, porque sabemos muy bien las estrategias y las artimañas que Satanás emplea para, para confundir nuestra mente y para que nuestra fe se, se pierda, Señor. Por eso hoy, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor Jesucristo, y con la autoridad que tú nos has dado como hijos tuyos, hoy nos levantamos firmes, y reconocemos, Señor, que nos hemos dejado apabullar, engañar por la falsa ciencia, por los conceptos humanos, por, por toda esa palabrería que solo nos conduce a la impiedad y a la incredulidad, Señor. Por eso hoy, todo hombre fuerte que se haya levantado en nuestras vidas, a, las cual, a los cuales les dimos potestad para que vinieran a entrar en nuestra mente y en nuestro corazón llámense como se llamen llámense como se llamen esos falsos dioses de esas teorías extrañas de esos conocimientos de la, de la tierra no los necesitamos Señor renunciamos ahora mismo a todo conocimiento extraño manipulado con palabras eh, que ni siquiera entendemos con racionalismos y con racionamientos eh, de, que no nos conducen a ninguna parte. Señor, hoy sabemos muy bien, Señor, que tu palabra es sencilla, es fácil de, de explicar, y, se, y los que están en la fe la explican sin ningún adorno, sin ninguna... Eh, eh, Imitación, sin ninguna añadidura, sin hipocresía, sin fingimiento, sino con amor verdadero Señor, con arrepentimiento, es lo que nosotros queremos enseñar la palabra, es con nuestro testimonio, y, o si no con el tuyo que es la verdad Señor, con el testimonio tuyo, si es que nosotros no tenemos testimonio Padre. Pero tú nos has dado vivencias y nos has dado formas de, de entablar una comunión con nosotros. De eso hablaremos, Señor. No podemos hablar de lo que no conocemos. Por tanto hoy renunciamos y te pedimos perdón por haber aceptado argumentos de la falsa ciencia que nos han endurecido, nos han encallecido y nos han apartado del amor tuyo, Señor. Porque hasta a veces nos hemos engreído con conocimientos que no provienen de ti, Señor. Y hemos querido apabullar a nuestros hermanos con, con palabras elegantes y sofisticadas que tú nunca empleaste, Señor porque tú fuiste el más sencillo de los hombres, Padre, tú te humillaste hasta lo sumo, y fuiste un siervo, como un siervo viniste a esta tierra, y, y nos diste a conocer tu verdad, con un, con un lenguaje sencillo, claro, santo, por eso Señor, hoy Padre Santo, perdónanos por haber, haberte humillado, y haber despreciado tu verdad Señor, por haber despreciado tu Santo Espíritu, que es lleno de amor, de conocimiento, de sabiduría, de consejo, de poder, de temor, Señor, de inteligencia. Hoy, Señor, reconocemos que nos haces falta tú, Señor, tu Santo Espíritu, para poder vencer todas las, las, las batallas, Señor aunque tú ya las venciste por nosotros, pero hoy reconocemos Señor que hemos sido engañados una vez más Padre Celestial y hoy Padre Santo simplemente te pedimos rompe totalmente esos, esos falsos dioses, esos ídolos, esos, esos espíritus inmundos, llámese como se llamen Señor Rómpelos Señor Jesucristo Apártalos de nosotros No les permita Señor que vuelvan a, a, a venir a, a, a, a estar en nuestra Vida espiritual No los queremos No los necesitamos Señor Por eso hoy renunciamos firmemente A todo, a todo hombre fuerte Que inventó Todas esas esa, eh, eh, Esos engaños y todas esas Doctrinas y esas filosofías No los necesitamos para reconocerte a ti Señor que eres el Dios verdadero, el único, el único camino, la única vida y la única verdad se llama Jesucristo. Por medio de Él podemos llegar a ti Padre Celestial. Así que Padre Santo, hoy Padre Santo pedimos completamente que rompas toda atadura, ligadura, hilos, vendas, cadenas, grillos que el enemigo haya colocado en nuestra boca, en nuestras manos, en nuestros pies, en nuestro corazón, en nuestra mente, para inutilizar nuestros sentidos, y que nuestros sentidos, si están contaminados por esa falsa ciencia y están revueltos con toda esa palabra vana, Señor, danos el poder del discernimiento para que cuando empecemos a a hablar sobre ti reconozcamos inmediatamente que estamos hablando el conocimiento del, de los falsos dioses Señor sé Señor que el solo hecho de haber confesado todo esto ya está roto todo esto Señor Jesús pero reconocemos también que debemos regenerar nuestra forma de vivir, nuestro, nuestro ser, nuestro hombre, nuestra mujer. Debemos dejar que tú vengas y regeneres nuestra vida, Señor, totalmente. Así que te entregamos nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestros conocimientos, nuestros estudios. Todo lo que nosotros hacemos, te lo entregamos, Señor, para que empieces a obrar en nosotros como tú quieres. Haz de nosotros la persona que quieres que seamos, Señor, y no andemos buscando lo que no debemos buscar, Señor. Tú dices en tu palabra y escrito está, bástate mi gracia, bástate mi sabiduría, bástate mi conocimiento bástate mi consejo bástate mi poder tú lo dices Señor a través de tus apóstoles lo dijiste varias veces que es, que aquel que no se conforma a las sanas palabras, a la, a la piedad, sino que está envanecido y quiere saber más y más está yendo por camino de destrucción Señor, así que Padre Santo nosotros no tenemos necesidad de de ser más sabios que Salomón sino lo único que queremos Señor es tener tu Espíritu Santo tu Palabra y tu Verdad morando abundantemente en nuestra mente y en nuestro corazón así que Padre Santo hoy sé que desde hoy Señor todo aquel que escuche este audio será transformado en su mente en su Espíritu en su carne, en su alma, Señor, gracias por esta liberación, gracias porque al reconocer tu verdad y reconocer la mentira, ya está descubierto el hombre fuerte que, extra que está de todo conocimiento, falso, Señor Jesucristo, y tú lo conoces bien, ¿cuál es su nombre? Y nosotros también lo conocemos bien, ¿cuál es su nombre? Así que Padre Celestial está completamente al descubierto desenmascarado, se llama Satanás, el Carnero, Hermes y muchos otros nombres en los cuales él se esconde. Él es el que crea todas esas doctrinas, esas filosofías huecas Que solamente nos conducen a cuestionar tu existencia Y a dudar de tu poder y de tu verdad Porque Él es el que se lleva la gloria Señor Él quiere que nosotros nos arrodillemos a Él Y quiere con sus engaños llevarnos directamente a su adoración Padre yo solo te pido no permita, Señor, que se salga con la suya, sino de, sea desenmascarado totalmente, totalmente, en donde quiera que se esté escondiendo. Está desenmascarado. Padre, yo sé que tú estás obrando en cada corazón, en cada vida, en cada mente. Lo sé, Señor. Sé de tu poder y de tu, eh, tu verdad. Sé lo que haces, Señor. En mi vida lo he visto y sé que lo harás en todas las vidas, que sinceramente te busquen de todo corazón. Gracias Señor Jesucristo por haber permitido esta ministración Señor, de tu Santo Espíritu Padre Santo. Bendito y alabado sea por los siglos de los siglos Señor Jesucristo, gracias por toda tu bondad, tu amor y tu generosidad gracias Señor porque aquí no termina esto esta apenas es el comienzo Señor y sé que, que seguirás obrando en cada vida y en cada alma que escuche este audio Señor y que quiera ser libre y que entienda que tú lo único que has venido a hacer es hacernos bien a salvarnos, a darnos tu amor y tú dices en tu palabra y escrito está que todos los que estamos en Cristo Jesús no seremos condenados. Que todos los que a, hemos sido llamados en Cristo Jesús no seremos condenados. ¿sí? Y que nadie nos podrá separar de tu amor, ni principados, ni gobernantes, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo, ni, ni lo, ni lo, ni lo, ni lo invisible ni lo visible, ninguna cosa, ninguna fortaleza, ninguna potestad, ninguna ciencia, ni muerte, nos podrá separar de tu amor, Señor Jesucristo. Gracias Padre Celestial, porque esta palabra hoy se cumple en nuestras vidas y, y sé que ya está hecho, Señor. Gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Señor Jesucristo.